Marcelino Núñez María, de 49 años, resultó herido de puñaladas en hecho ocurrido en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las heridas que presenta según versión de la víctima fueron ocasionadas en medio de un asalto, así lo manifiesta en las breves declaraciones dado su delicado estado de salud. A las cinco y media de la tarde, uh, a mi casa identificar le llevaron? Sin embargo, el informe policial ofrecido hoy miércoles explica que este resultó herido a manos de su hermano Modesto Núñez María. En una discusión, el agresor tras cometer el hecho emprendió la huida. Las atenciones médicas las recibe en el Hospital San Vicente de Paul en esta localidad. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino